Hola a todos. Bienvenidos al video tutorial sobre firma de un documento PDF con SolidoSign. En este video tutorial pues vamos a ver cómo con la herramienta SolidoSign se pueden firmar distintos tipos de documentos y en particular la utilizaremos para firmar documentos de, eh, con formato PDF. Esta herramienta eh, nos permite firmar, como decía, cualquier tipo de documento. Lo, lo que sucede es que eh, cuando firmamos un documento, por ejemplo, que no es PDF, que no tiene la posibilidad de incluir, de incluir en su formato la firma, entonces genera un fichero aparte, eh, de forma que tendríamos nuestro fichero original y nuestro fichero firmado y ese fichero firmado estaría eh, o sería conforme al formato CMS o PKCS7. A continuación, eh, en cambio, si firmamos un documento PDF, como PDF da la posibilidad de incluir la firma dentro del documento, pues esta herramienta cogería e incluiría esa firma dentro del de, eh, el archivo PDF. Entonces, a continuación, pues, vamos a ver cómo se utiliza esa herramienta. Una vez lanzada la herramienta, pues nos da eh, distintas opciones. En este caso, nos da la posibilidad de firmar un documento o de verificarlo, vamos a ver en primer lugar pues, cómo re realizaríamos el proceso de firma del documento. Entonces, le damos a la opción de firmar y nos aparece el siguiente menú, donde tenemos que elegir los distintos elementos que nosotros vamos a querer firmar, nos da la posibilidad de eh, elegir varios archivos y los va a ir procesando uno a uno y los va a ir firmando, o podemos coger y firmar uno. Solo en este caso, pues vamos a seleccionar un archivo que va a ser un documento eh, pdf este documento pdf pues un documento que como ver cuando lo abrimos pues no aparece ninguna información acerca de firmantes ni nada por el estilo, es un documento pdf sin ninguna información de firma a continuación una vez que hemos elegido el, format, el archivo a firmar hay que elegir el, el certificado con el que vamos a realizar el proceso de firma en este caso pues eh, nos aparece un listado con los certificados de firma que eh, podemos utilizar para este propósito y como podemos ver pues solo tenemos un certificado disponible. Elegimos ese certificado y eh, a continuación, bueno, nos va a aparecer un, una información o un mensaje diciéndonos que eh, a día de hoy pues, la información para verificar el estado de revocación de, no, de este certificado que estamos utilizando para firmar, pues no está disponible. En este caso, estamos hablando eh, de que estamos utilizando un certificado de la FNMT y, pues, eh, por defecto no tenemos disponible la información de validación por OCSP o mediante CRL de la fábrica nacional. Por eso nos aparece ahora mismo este error. Entonces le diríamos que sí, que deseamos seguir trabajando a pesar de no poder comprobar el estado de certificación del certificado y pues, una vez eh, elegido el certificado podemos eh, elegir entre variaciones opciones firmar con sin sello de tiempo, con sello de tiempo, eh, obtener solo un sello de tiempo independiente y pues aquí podemos ver la opción de que se le aplique la firma incrustada en el caso de que sea un documento pdf. Incluso podríamos coger y especificar el motivo. Y como vemos por defecto, pues aparece que la firma, eh, si queremos, podemos marcar que sea visible. Entonces, bueno, una vez que hemos elegido nuestro documento, el certificado, pues vamos a coger y a iniciar la, eh, el proceso de, de firma. Entonces, el proceso de firma vemos que se realiza rápidamente y a continuación nos aparece el listado de cómo se ha realizado el proceso y nos dice que el proceso de firma se ha realizado eh, correctamente, tal y como podemos ver a continuación nos iríamos a la carpeta de eh, salida ¿no? y veríamos pues, nuestro documento PDF firmado que a continuación si lo abrimos veremos que en el panel que aparece en el lado izquierdo nos aparece que hay información sobre firma y aquí arriba igual nos aparece un una pequeña barra de estado donde nos dice que está firmado y que todas las firmas son válidas y a continuación podemos ver el panel de firmas que se puede desplegar desde aquí o desde aquí entonces pues vemos que eh, el certificado está firmado por Antonio Ruiz eh, Martínez ¿vale? la firma es válida, que no ha habido modificaciones en el documento y eh, la fecha y hora nos dice que proceden del reloj del usuario, que no, está, no estamos utilizando un sello de tiempo en, este, en esta firma, no se ha utilizado un sello. Y entonces pues nos da a continuación, si queremos ver, más detalles de la firma. En este caso, como no hemos especificado ningún motivo por el cual se ha firmado el documento, pues nos aparecen estos cambios estos campos vacíos. Y, eh, por último, nos dice pues bueno, que la firma que se ha incluido es una firma no, eh, no visible. A continuación podríamos realizar este mismo proceso que hemos realizado de firma con el documento PDF, haciendo que se muestre o se incluya información adicional. Por ejemplo, podríamos incluir el motivo por el cual hemos firmado el documento. También podríamos hacer que el documento incluyera una firma visible, aunque no es necesario, pero podríamos coger y hacer que se incluyera una imagen que represente en el PDF, que se muestre visiblemente que el documento está firmado y podríamos incluir, por ejemplo, un sello de la empresa o una imagen eh, sobre nosotros, o sobre nuestra firma, etcétera. Entonces, pues aquí podríamos especificar pues, eh, dónde queremos indicar la marca visible del documento, cuál es la imagen, eh, eh, etcétera. Entonces esto es las distintas opciones que tenemos con respecto a la parte de firma donde podemos ver que eso podemos firmar, aquí hemos firmado un pdf pero como decíamos podríamos generar cualquier tipo de documento y además podríamos incluir pues o sellos de tiempo o en el caso de documentos pdf pues añadir el motivo de firma y la imagen. A continuación vamos a ver cómo se realiza un proceso de verificación con esta herramienta y es igual de sencillo o incluso más que el proceso de firma. En este caso pues elegiríamos el archivo que queremos verificar, vamos a utilizar el archivo que hemos firmado anteriormente y eh, pues para verificar pues solo tenemos que darle, una vez elegido el archivo, a iniciar la operación. Y a continuación nos va a mostrar distinta información acerca de, eh, del documento firmado, pues quién lo ha firmado, cuál es la autoridad de certificación de, que ha emitido el certificado del firmante, nos dice si se ha podido determinar información del certificado o no, cuándo lo ha firmado el firmante, nos dice si ha sido cambiado o no, etcétera. Entonces nos dice que en este caso el documento está correctamente eh, firmado. En el caso de que fuera otro tipo de documento, en vez de tener un documento pdf, pues tendríamos un documento con extensión p7b que es el que genera sólido sign cuando genera, firma, cualquier otro tipo de documento. Con eh, esto terminaría, habríamos terminado de ver cómo funciona esta herramienta.